Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Chavales, como este vídeo es un poquito diferente a mi contenido habitual Lo que voy a hacer va a ser directamente pasar con el Minecraft Y bueno chicos, ya estaremos por aquí en el servidor de Minecraft Si queréis jugar, ya sabéis, es mío, propio, para mí Para vosotros, chicos, podéis jugar todos los que queráis Tendréis la IP en la descripción Básicamente, hago directos diariamente en Twitch Y podéis jugar conmigo, con todos los mods Toda la comunidad que tenemos montada y ya sabéis que también podéis meteros a mi canal de disco. Ahí vamos notificando básicamente cuando empezamos directo Porque ya sabéis que Twitch es un poco juguetón con el tema de notificar. Así que chicos, tenéis toda la información de la descripción y vamos para allá. Hoy lo que haremos básicamente será revisar todo un poco por si hay alguna persona que usa hacks porque últimamente estoy viendo a mucha gente que tiene cosas demasiado rápido y eso me raya un poco porque significa que alguien puede llevar algo rápido. Este servidor hay de todo. Pero básicamente vamos a ir a cada una de las casas para saber qué hay exactamente. A la primera casa que vamos a ir va a ser a la del clan enemigo. Si queréis ver el servidor por completo ya sabéis, dejar un like y si llegamos a 300 likes subo lo que viene a ser el el servidor completo para que veáis cómo está montado, qué cosas tenemos, qué plugins tenemos y demás. Así que, chicos, dejaros un like. Nada, chicos, como podéis ver por aquí, aquí tenemos mi casa. Actualmente yo creo que está bastante, bastante bien. Si queréis otro vídeo de reformando una casa en su creo que también lo dejéis. Por ejemplo, yo que sé, esta casa, que también está bastante guapa, es mía, por cierto, también. Podemos cogerla y convertirla en una casa mucho mejor y dejarla bastante, pero bastante. Guau. Wow. Bueno, nada chicos, vamos a revisar más o menos mi casa para que veáis un poquito lo que viene a ser mi casita. Esto la verdad es que me lo grifearon, si os soy sincero. Por eso me rayé porque por aquí rompieron. La verdad es que eso me rayó bastante, bastante. Luego por aquí tenemos la zona de los cofres llenita, llenita, llenita que hacen dos ovejas, what the Aquí tenemos una granja de pesca, vacío de tocha y por aquí lo gordo, gordo, gordo. Tenemos armaduras chetadas que solo tengo yo. ¿Por qué? Porque decidí quitar las armaduras de diamante del servidor y de naderita porque la gente está usando el y rey, por eso quiero meterme en las bases de la gente Para saber si la están utilizando realmente Así que vamos a ver si la están usando Luego por aquí tenemos todos, todos, todos los cofres Tenemos por aquí a las ovejas Luego por ahí más ovejitas, bueno... Mi casa es así, más o menos Y luego por la parte final tendríamos lo que viene a ser, pues, la parte de arriba Que no hay mucho que destacar Está simplemente mi caballo y ya está Aparte de haber muchísimas tiendas e incluso planetas Voy a enseñar mucho Y chicos, ahora mismo, como podemos ver, no hay nadie conectado Básicamente porque he decidido meterme nueve de las pa' aquí mañana What the fuck? Así que lo que vamos a hacer básicamente va a ser revisar las casas de nuestro clan Lo primero Bueno, vamos a ir primero a la casa de Logui. Logui es un chaval que es del clan contrario Básicamente de un clan que se llama Ratillas El nuestro se llama God Porque no sé si me has visto, pero soy como un dios de la destrucción. Y básicamente todos estamos inspirados en eso. Todos nuestros skins, dioses de la destrucción. Y voy a intentar no mirar mucho. Pero aquí tenemos la casa de logo, Y Voy a intentar mirar por... Por... por hostia, cuidado. Tengo que lo miro. un montón de cosas cofres. Por ahora no veo nada extraño. Algo normal. Pero es que 100%, 100% tienen que tener algún tipo de pasadizo secreto. ¡Que me mata! ¡Que me mata! muere ya, muere ya! que Me mata, me mata, me mata, me mata, me mata. Mal, menos mal. No nada, vamos a ir por aquí más o menos... Para ver un poquito Esta es la casa de mi moda, Alejandro y de Cayetana Dos modeladores que tengo yo Y son una locura Mirad lo que se han hecho, chavales Uno de ellos está en mi clan What the fuck Esto no me gusta mucho Esta es la casa de uno de mis compañeros Mate Voy a seguir revisando Y eso seguro Porque no puedo hacer nada allí. Entonces Lo que voy a hacer va a ser Seguir revisando Para saber si hay algo más Pero eso me acaba de rayar Mucho, muchísimo Vamos a seguir viendo Y quiero meterme en la casa de Mate Para saber Qué están haciendo O sea, porque me estoy rayando Esta es la casa de Mate Esa es la casa del primo de Mate O sea, se metieron los dos a la vez al servidor Y e hicieron cosas bastante turbias Pero bueno, vamos a mirar Las dos casas Vamos a empezar por la parte de abajo Tiene dos partes Por así decirlo Y bueno la casa bastante normalita, o sea Con esta fuente bastante guapa Por aquí podemos ver más cositas Si sí, esta es la, creo que esta es la casa No, esta es la casa del primo de Mate. ¿vale? Bastante guapa tal o Se me parece que está bastante bien Bien, Vale, vale Vamos a revisar un poco más a fondo Porque esto me parece un poco extraño Vamos a ir mirando poco a poco Las zonas más raras de la casa Porque aquí tienen que haber cositas Por ejemplo What the fuck ¿Qué hace aquí? Un fucking pescado What the fuck Vamos a ir poco a poco Todas las zonas Porque aquí pueden haber secretos No Me fío de ellos Pero quiero revisar bien todo Para saber si me estoy equivocando con ellos Pero bueno Vamos a ir parte por parte Como podemos ver por aquí Es que no hay nada, tío No puedo romper Sería ilegal Y no No me lo puedo creer Un cuadro Tío, me estoy rayando Porque confío en él, bro. Confiado en Mate y en su primo, sinceramente. Espero que no tengan nada extraño, la verdad. Voy ir simplemente sin nada, me la voy a jugar. Voy a ir sin poción de invisibilidad y sin nada. Pero de verdad, como se meta el servidor y me pilla aquí, yo creo que me la puedo llegar a liar. Vamos a bajar. Vale. De primeras vemos que no se la curra mucho. Se le ha colado una S por ahí. Es un poco vago el cabrón. Pero bueno, vamos a ir bajando. ver. Parece que va a ser una base de mierda, por eso tampoco me preocupa, porque realmente, pues bueno, vamos a seguir andando, pero yo creo que esto es bastante extraño. Por aquí tenemos con una especie de... Voy a dejarlo igual, como que señala aquí Acabo de ver, bueno, ¿qué hacemos primero? ¿Vamos por el camino que nos señala o vamos por el sitio que no? Yo siempre he sido bastante raro para esas cosas Así que vamos a ir por el sitio que no nos señala Y vamos a meternos por aquí no me lo puedo creer. Estamos en la putísima casa de Mate. O sea, que esa casa se conecta con esta. No me lo puedo creer. Claro, como tú entras. Ves aquí el cuadro. Y este cuadro no tendrá nada, ¿no? Pero a lo mejor las más cosas no. Bueno, no puedo verlo. Se no se podrá entrar por ahí. Eh, se necesitarían más cositas. Pero bueno, vamos a, seguir vamos a seguir viendo todo. Acabamos de ver que tiene una especie de lobos ahí. O sea, what the fuck Tiene lobos incluso sueltos. What the fuck suelto. Y madre mía, madre mía. Tiene muchísimas cosas por esta zona. Incluso por ahí veo... Puedo, puedo llegar a ver unas encantamientos, afiladores. Todo, de todo, de todo. Un cofre este cofre, no tiene nada importante entrada secreta no puede tener porque básicamente aquí podemos ver que no hay nada a través de la pared, pero bueno, por aquí tenemos una parte que vamos a ir después con eso porque cualquier persona normal se lo comería, pero yo no me lo voy a comer porque he hecho este, ese tipo de cosas, pero por aquí tenemos una mesa de encantamiento que creo que no está muy rota, está el 30, pero bueno, esto podemos ver que tiene bastantes carteles por aquí podrá, no, por aquí no yo tampoco va a poner por todos lados, ¿sabes? por aquí tampoco y por aquí tampoco Vale, no me lo puedo creer Siguiente entrada, siguiente entrada ¿Por dónde será? Yo creo que esta parte puede ser tocha ¿eh? Era bastante complicada de conseguir Y chicos, la salida fácil No sé, yo esta salida si fuera él la quitaría Sinceramente porque es una pedazo de locura Todo el mundo puede ver lo que está haciendo en cualquier momento Entonces yo la quitaría Pero sí que es verdad que no se puede acceder Así que por eso es una buena parte Vale, pero aquí a ver un montón, un montón de lo que viene a ser cuadros Por aquí no Por aquí vamos a chequear Pero no creo Y en los cofres No me lo puedo creer Tiene cosas de diamante y de nederita No me lo puedo creer Un montón de libros Vale, por aquí tiene como cositas No me lo... A ver, me espero de más cositas Pero tiene poca cosa Para lo que yo creo que debería tener Sinceramente, o sea Tiene poca cosa Vamos a seguir Este cofre, como lo he dicho Bastante rotitas las cositas Bueno, está bien Y vamos a seguir chequeando Los hornos, cuidado Que a veces se pueden llegar a activar Pueden llegar a dar algo diferente Y hacer algo Pues la típica puerta extraña o cositas así Así que vamos a seguir viendo Por último Bueno Vamos a checar los cuadros Por cual empezamos Este o este Este Venga vamos a checar a este ¿Qué cojones Acabo de encontrar literalmente Una base secreta Con un montón de cofres Voy a empezar a ver cofres Y de verdad No me quiero llevar una desilusión mate, Eras mi amigo Eras de mi propio clan Vale Están cerrados No hay nada No hay nada en los cofres chicos Empezamos con la locura Tiene un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 stacks de hierro No me lo puedo creer ¡No me lo puedo creer! Cuatro armaduras de cada de diamante y de nederita Bro, esto no se puede, bro Voy a tener que hablar seriamente con él Vale, trigo, esto sí que es legal Pan Manzanas doradas esto, Ha tenido que hacer algo, esto es imposible ¿Cómo ha hecho esto, bro? 14 stacks y 11 de manzanas doradas y por último... ¡no! ¡No me lo puedo creer! Pero este tío usa X-Ray 100%. Esto es imposible. Llevamos una semana de servidor, chicos. ¡12 stacks y 8 de diamante, chicos! Espero que esto termine por aquí, ¿no? Pero cuidado que detrás de las estas pueden haber cosas. Madre mía, chicos. Mated me está decepcionando mucho, muchísimo. Vamos a ir por último por esta parte. Creo que ya no hay nada más por allí. Solo queda esta parte final. Vamos a ver. Vale. Hay un cofre. Eh, un cofre con detrás... Oh, espérate que no sea trampa. No es trampa, no tiene nada rojo. Vamos a abrirlo Un huevo encantado Esto no sé lo que es No es legal O sea, un huevo encantado No se puede hacer en Minecraft No sé si lo sabéis. Vamos a ver Estos son paneles de cristal Lo habrá he hecho para que quede más estético Pero si tiene esto guardado en un solo cofre Es porque es muy Pero que muy tocho Giant Spawn Egg Irrompibilidad X A mythical egg That can be used To resurrect a giant no lo voy a coger ¿Queréis ver lo que contiene este huevo? Dejar un montón de apoyo para saber qué contiene Y en el siguiente vídeo abriremos el huevo Madre mía, empezamos ya con las cositas Hemos empezado con un montón de cosas Y aparte nos hemos encontrado un huevo mítico súper extraño Por último vamos a ver qué hay por aquí Es que ya de verdad, que es que ya me espero de todo, tío Me espero de todo Vamos a entrar Shiftea, perfecto Este es el truco, chicos Podéis shiftear para poder entrar por estas partes vamos A ver qué hay por aquí es literalmente una habitación repleta de, repleta de cuadros en la que podemos observar que es la casita de un gato Y este gato tendrá nombre Martín Sterson No sé qué tendrá que ver esto con él, pero bueno, estamos viendo un montón de cuadros Y a Matez le encantan los cuadros, así que vamos a meternos por todos y a ver qué hay Hay que tener cuidado porque esto puede tener un montón de cositas Y la verdad me gustaría tener que matar a Matez en el siguiente episodio Así que vamos a ir revisando todo, todo, todo, todo, todo Vale, por ahora nada, eh, por ahí tampoco, vale... Nada eh, No hay nada, nada, nada, nada, nada Hemos encontrado la segunda entrada justo en la casa de su gato Y vamos a ver qué hay justo debajo De verdad que esto me da mucho, pero que mucho miedo Vamos a ir bajando, chicos Y de verdad, no me quiero encontrar nada extraño Es una bajada simple por ahora Voy a intentar no comerme ninguna cuerda de estas trampas Porque podría ser el fin de mi vida, la verdad Vale, nada no hay nada vale estoy flipando qué coño es esta locura parece una especie de ring de UFC de, de WWE, ahora aquí Matez peleas PvP ilegales ¿eh? no, no sé qué está pasando, o sea, Matez está básicamente haciendo lo que hago yo en directo o sea, Matez lo que está haciendo es peleas por recompensas, claro, como está hackeando el servidor, tiene todas las recompensas, esto me está rayando, o sea, chicos, no sé si sabéis el truco de las lanas, pero hay que tener mucho cuidado porque siempre hay cosas debajo de la lana, o sea, voy a romper todas las lanas para saber si hay algo, porque siempre me suele pasar, intentar no liarla mucho, porque madre mía, voy a romper todas pero vamos, que te, estoy segurísimo que tiene que haber algo debajo de la lana, la lana es muy típica, como los cuadros, o sea, si Matez has vuelto a caer en esta trampa, pues la verdad es que eres un noob, o sea, bro, literalmente así que vamos a quitar toda la lana y si no hay nada, pues ya nos habríamos ya terminado toda la mazmorra, por así decirlo, que ha creado Matez, así que nada, vamos a ir rompiendo todo todo, todo hasta... es que Matez, es que te he calado vamos a ir rompiendo todo por si acaso, pero ya hemos calado a Matez, hemos pillado su última parte por así decirlo, si no hay más, pero por ahora Vemos que no hay mucho más. ¿Y esto qué es, mate? Una mena de diamante. Literalmente, si tiene una mena de diamante puesta sin utilizar los diamantes, es por lo que hemos visto anteriormente. Tenía tanto diamante que literalmente ha decidido hacerse un pico con toque de seda y picar diamante, menas de diamante para ponerlas en sus construcciones. Pero bueno, si tiene esto es porque es muy tocho y el escondite era muy bueno. Solo que a mí no me la va a salir. Y vamos a bajar. Y chicos. Veo un cofre Vale, esta es zona de pociones 100% Veo las venas de diamantes Es Una zona po muy poco iluminada para mí Para mi gusto es muy poco iluminada Esta mesa, ¿a cuánto está? Creo que la tiene... Esta la tiene decoración, simplemente Está el 24, no está muy chetada esta mesa Matez, cagadón Y por aquí pociones y de todo Madre mía, bro Madre mía Todo lleno de frascos de experiencia Regeneración Suerte Fuerza Rapidez, más de fuerza, más de suerte y más de regeneración Sinceramente sé que Matez está usando un montón de hacks O sea, literalmente, no sé cómo lo habrá hecho Bueno chicos, yo no digo nada más Voy a esperar a que se conecte al servidor Y vamos a hablar con él